Saludo cordial y bienvenidos a la información. Se alistan sistemas antiaéreos Patriot para la AFU por parte del norte. Oficionarios estadounidenses informaron a la prensa de que la aprobación del envío podría llegar este jueves. Tendremos en cuenta todas las ayudas a la seguridad y capacidades defensivas que están disponibles en nuestros arsenales, una vez seamos conscientes de las necesidades de Ucrania. Nueva arremetida con drones Kamikazes a Kiev en las últimas horas. Cancillería de Exteriores de Rusia, va contra el norte por el suministro de sistemas Patriot. Federación asegura que la entrega de estos sistemas antiaéreos se convierten en objetivo legítimo de la Federación. <tose> Tales acciones del régimen de Kiev se llevan a cabo con el beneplácito de Estados Unidos, que está directamente involucrado en el guiado de la artillería y misiles, proporciona datos satelitales a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Políticos en Moscú aseguran que esto podría conllevar al inicio de un inminente conflicto mundial. Presidente de la Federación dice que las sanciones antirrusas han fracasado en este 2022. ¿Qué ¿Qué ha conseguido Europa imponiendo restricciones? En primer lugar, un salto inflacionario sin precedentes en su propia casa, en la Eurozona. En noviembre se situó en el 10% en el conjunto de la Unión. Algunos países registraron cifras exorbitantes, con tasas superiores al 20%. Nuevo informe del norte dice que Pyongyang ha aumentado su capacidad de fuerza para atacar el país del norte. Atención en Taiwán, por buques y aviones cerca de la zona de identificación aérea. Les tengo todos los detalles en breve. Muchas gracias por su audiencia. Los invitamos al contexto de las noticias aquí en Noticias de Última Hora. Seguimos con los acontecimientos más importantes del día. Las cosas se vienen complicando aún más entre la Federación y Kiev en las últimas horas. Se ha conocido recientemente de una feroz arremetida por parte del ejército de la AFU contra el Donetsk. Al parecer, se han infligido 40 lanzamientos con misiles GRAT a barrios, a puntos residenciales. Hasta ahora se desconoce el número de personas lesionadas y que han perdido la vida en estos hechos. Asimismo, se conoce de nuevas arremetidas a ciudades fronterizas rusas. Estamos hablando de Belgorod, así como también se conocen de varios hechos en Luján, en las tropas rusas. Mucha atención en las últimas horas han propinado nuevos ataques con drones iraníes a Kiev, según está denunciando el gobierno de la capital ucraniana. Se habla de por lo menos 30 drones que fueron enviados por las fuerzas rusas, aunque solo se muestra un video del sistema de defensa aéreo Nassam derribando un dron Kamikaze. La AFU dice que por lo menos fueron 13 drones los que han podido derribar en Kiev en las últimas horas. Han aumentado las tensiones entre el norte y la federación recientemente. La denuncia que hace Moscú a su par occidental es que será responsable, según la portavoz de exteriores, estamos hablando de María Zaharova, lo que implica el agravamiento de los actos contra la población rusa y la infraestructura residencial y militar y el apoyo militar a las fuerzas ucranianas para las próximas horas. Tales acciones del régimen de Kiev se llevan a cabo con el beneplácito de este. Unidos, que está directamente involucrado en el guiado de la artillería y misiles, proporciona datos satelitales a las Fuerzas Armadas de Ucrania. La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova recientemente habló sobre lo que dicen los medios occidentales sobre el aliento del norte a las arremetidas de la AFU en provincias rusas. Los periodistas estadounidenses escriben abiertamente, es una cita de los medios, que el Pentecostal uno ha dado luz verde a los ataques con drones dentro de Rusia. Alentados por ese tipo de apoyo, los políticos ucranianos ya manifiestan su intención de atacar infraestructuras críticas casi en la provincia de Moscú. Desde Moscú dicen al norte que no podrán evadir su responsabilidad sobre lo sucedido. Washington, que de hecho se ha convertido en parte del conflicto, no podrá eludir su responsabilidad por la desatada por el régimen de Kiev contra la población civil de Rusia por la muerte y destrucción causada por las armas de Estado. Unidos. Y es que según medios occidentales mucha atención, el norte podría anunciar la entrega de misiles Patriot a Ucrania esta semana. Berlín también podría tomar una igual decisión aunque este dejaría estos sistemas solo para salvaguardar los cielos de la OTAN. Los analistas militares rusos creen que este podría ser un giro de un giro de importancia ante los acontecimientos y aumentaría aún más las tensiones entre la Federación, la OTAN y el norte. Desde Moscú, según lo reseñan medios como RT, han comentado que los envíos de este sistema Petro podría desatar un tercer conflicto mundial y advierte que el envío de estos equipos se convierten en objetivos legítimos de las tropas rusas en el campo de lucha. Declaraciones entregadas por el portavoz del de presidente, estamos hablando de Dmitry Peskov, en la misma línea se ha pronunciado el viceconsejero de seguridad con respecto a la entrega de los sistemas antiaéreos Petro del país del de norte que ha dicho que se convierte también en objetivos legítimos por parte de las fuerzas rusas. De otro lado, el presidente de la federación ha dicho en las últimas más horas que Occidente, ha fracasado en su intento de destruir la economía de Rusia y destacó que el resultado de las sanciones es la inflación en la eurozona.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 del ¿Por qué los países ahora se están preguntando el por qué el norte hace esto con sus aliados? El tema de la aplicación de la ley de la reducción de la inflación que comienza a operar a partir del 1 de enero y que pretende desindustrializar a Europa. Estas fueron las palabras del presidente. Hoy las propias autoridades de la Unión Europea dicen que la política de su principal socio conduce directamente a la desindustrialización de Europa, incluso intentan presentar reclamos. A veces en sus declaraciones se escuchan incluso palabras de resentimiento, dicen, ¿por qué nos hacen esto? Bueno, me gustaría preguntar al respecto y qué querían. ¿Qué otra cosa se hace con los que se dejan tratar como limpiotas? subrayó que para contrarrestar esa presión económica, la comunidad empresarial y las autoridades colaboraron de forma profesional, mientras que los ciudadanos mostraron cohesión y responsabilidad Putin señaló que para finales de este año se prevé que el PIB caiga un 2,5% dice Putin que sí, por supuesto es un declive, pero no es el colapso del 20% que muchos expertos occidentales pronosticaban cuando el occidente colectivo nos lanzó la guerra económica es lo que dice el presidente de la federación los niveles de precios de Rusia tras un serio aumento en marzo y abril, se han mantenido prácticamente invariables desde mayo y el rublo ruso se ha convertido en una de las monedas más fuertes del mundo desde principios de año. Destacó que este es el resultado en donde se logran a diversas medidas, entre ellas la conversión de los pagos por el gas ruso en rublos, el uso de activo de las monedas nacionales en el comercio con los países socios y sobre todo, dice Putin, gracias a una política financiera responsable. De otro lado, mucha atención porque Corea del Norte en las últimas horas ha fortalecido significativamente su capacidad de ataque a el norte esto según un informe que ha presentado una comisión del senado en las últimas horas en el norte según el diario hispan tv que titula esta noticia para washington es particularmente preocupante el creciente número de pruebas de misiles de distintos alcances junto con el desarrollo y perfeccionamiento de otras armas norcoreanas corea del norte ha fortalecido significativamente según el informe que ha presentado el norte la capacidad de a Estados Unidos según lo está presentando el informe. El grupo de expertos del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos envió a las autoridades legislativas un informe en el que se evalúa la capacidad militar del país en el marco de los acontecimientos o de las fricciones que llevan con Corea del Norte, concluyendo que Pyongyang ha aumentado significativamente su arsenal de misiles a lo largo del año con un esfuerzo para mejorar su capacidad de atacar al norte. En el documento que fue publicado recientemente, este lunes específicamente, se recuerda que Washington ha expresado su preocupación por el armamentismo de Corea del Norte, así este año el país asiático fijó por ley el principio de validez de un ataque nuclear como respuesta no solo a una agresión similar sino también a una no nuclear y en otras situaciones que amenacen la supervivencia del país. Los misiles Wansong de Corea del Norte podrían alcanzar el territorio según dicen los expertos que señalan el informe. Además, han desarrollado nuevos tipos de armas y han mejorado otras ya antiguas. La Agencia de Inteligencia anunció que Pyongyang ahora tiene la posibilidad de lanzar misiles nucleares de largo alcance, ya que logró elaborar una cabeza nuclear miniaturizada o lo suficientemente pequeña como para ser montada en misiles balísticos de este tipo. Al mismo tiempo, el país asiático realizó en solamente en este 2022 60 pruebas de misiles balísticos de diversos alcances y capacidades. Este año, por primera vez, desde el 2017 probó misiles balísticos intercontinentales, se señala que estas pruebas podrían haber mejorado la confiabilidad y la precisión de las fuerzas misilísticas surcoreanas y capacidad para derrotar los sistemas regionales de la defensa de antimisiles. Entre las nuevas amenazas para la seguridad de Estados Unidos, el informe también menciona las crecientes capacidades cibernéticas de Pyongyang y su posible uso para represalias, coacción, espionaje y fines de beneficio económico. En las últimas horas militares de Taiwán vigilan nueve aviones y cinco buques de guerra chinos cerca de la isla. Según declaró el Ministerio de la Defensa de la isla, las fuerzas de Taipei vigilan la situación. Los militares de Taiwán detectaron este jueves nueve aviones y cinco buques de guerra chinos cerca de la isla, comunicó el Ministerio de la Defensa Nacional Taiwanés en su cuenta de Twitter. Según el comunicado, las fuerzas de Taipei vigilan la situación y encargaron a su aviación armada y sistemas de misiles terrestres para responder a las actividades militares de China. Este martes, el Ministerio de la Defensa de la isla comunicó que 29 aviones, militares y tres buques de guerra chinos también fueron detectados cerca del territorio de Taiwán. Noticias internacionales.